Igual, que se acaba el sistema de arrastre, porque tú sabe que en este sistema de elecciones se estableció el sistema, eh, sí, que ya no era por arrastre. Bueno, un senador, un síndico, ocho años, 195 mil pesos, 185 mil pesos el diputado y 225 mil el, el, el, el senador tranquilo con un seguro internacional que le cubre todo dentro y fuera del país además de todos los pibes con lo que gusta entonces usted y yo tenemos que salir explotados con 60 años de trabajo 30 ininterrumpidos para que a usted con 360 cotizaciones a usted lamentablemente le ofrezcan dependiendo de la categoría porque este es el único país que tiene diversas categorías de salario privado y público el único si usted por ejemplo lo que tiene es un trabajito que está dentro de los 30 mil pesos hacia abajo es muy probable que usted se, usted se vaya con 8 mil pesos de pensión para su casa pero no es que a usted le van a dar lo que usted acumuló porque usted acumuló en, ese, en esos 360 cotizaciones, supongo usted que 2 millones de pesos por ejemplo, que usted se lo dan y usted resuelve un problema no es que ustedes se lo van a dar en cuota después que usted se retire con 60 años que estaban, estaban por llevarlo a 65 años todo desgraciado es que a usted le están diciendo que usted se lo van a dar en 45 años en cuota de 8 mil pesos no que ya lo que a usted le quedan son como 5 o 7 años de vida útil y su esposa si sobrevive que se supone que debe ser igual que usted de vieja si sobrevive se la van a dar por unos 3, 4, 5, 6 años 8, como mucho y para que sus hijos puedan solicitar esto, además del trámite burocrático que tienen, no pueden ser menores de edad. Tienen, óigame, óigame, eso es para que usted sepa, después que usted tiene esa edad, todo el mundo es mayor de edad, o sea que no va a disfrutar nadie, que usted debe tener menos de 21 años y estar inscrito en una universidad, y usted demostrar que está estudiando en una universidad, sí, así como usted lo oye, o sea, prácticamente imposible. Y si usted sale y le falta un tiempo, usted no le, no le completan su proceso de pensión. O sea, por eso que tuve que decir, ah, que usted se va con un 70% si, si usted no completa este tiempo que yo le estoy diciendo. ¿Y qué decirte de Valdez Alviso, el director del Banco Central? Él se pensionó con un y está trabajando y gana un millón. En lo que dirige la superintendencia llámese Cesarín, todas las superintendencias que existen, de salud eh, el, el superintendente de las EDES, de las JODES de norte, de sureste, esa gente se van con pensiones con 500 mil pesos, por ejemplo en Hacienda ¿por qué ningún empleado de Hacienda habla yo pongo a NG y bajó NG Cortiña que estuvo ahí sentado y se levantó incómodo con la entrevista que yo le hice, se fue bravito casi se para no se aguantó ahí y usted, hombre, aguante ahí, de verdad. Y, eh, aguante lo que se le va a preguntar. Porque usted se autopensionó con un millón de pesos antes de irse. Ustedes saben que además de que, por ejemplo, para, esta fe, para poner un ejemplo, para esta, fe, esta época navideña, a esos empleados le dan un sueldo 13, le dan un sueldo 14 y un bono de medio millón de pesos. Y otras facilidades económicas. Y lo mismo pasa con muchas instituciones del Estado que ustedes conocen, además de Hacienda, para, de lo que le acabo de mencionar, la Superintendencia General de Seguros. Entonces, un sistema sin equilibrio, ineficaz, sobre todo no es equitativo para las distintas clases sociales y justa para los más pequeños. Pero entonces usted tiene que explotarse. Y si usted no acumula esto, pues se lo lleva a Satán. Es posible que esto siga así. Entonces, sé, ahí viene mi crítica al gobierno. ¿Cómo usted en medio de un sistema tan injusto está otorgando pensiones privilegiadas a la gente que no la necesita? El esposo de Johnny Ventura, millonario, 75 mil pesos. A Fefita la Grande. Bueno, suponga usted que Fefita la Grande pasó por un proceso de cáncer, por la edad, vamos a suponer oye, pero es una artista que está activa y que ha tenido una carrera próspera, viquiana. ¿cómo te agarras y reparte 100 millones de pesos entre, entre un grupo de manganzones cuando lo necesita la sociedad en mismo medio de una misma crisis? entonces esas son cosas que la sociedad va viendo que están mal y que si ustedes la siguen haciendo se la van anotando, mira como dice la vamos anotando y eso va a ir en detrimento, eso va en detrimento de, de la imagen porque van a decir que es una, una, un presidente elitista en ese sentido y que se congratula con grupos económicos y sociales. Y que a los pobres y desposeídos no les toca nada. Una humilde opinión. Ojalá que observe esto y que no se lleve del gusto.